Hola amigos de Mexcam, estamos aquí con otro video y les voy a explicar en qué consiste este examen de inglés de CELPIP. ¿Qué es el CELPIP? Pues es el examen de inglés oficial en Canadá para este, ir a la escuela, a alguna universidad, a algún colegio o para aplicar para tu residencia y también sirve para la ciudadanía canadiense. Bueno... Que hay que hacer aquí en la página oficial que es selpi.ca. Este, inscribirnos. Nos va a abrir una nueva pestaña. Eh, crean su cuenta, se inscriben, etcétera. Acceden a su cuenta. Y bueno, pues como pueden ver, ya estamos en mi cuenta. Ahora lo que hay que hacer es este por ejemplo ver este los materiales que te incluyen por ejemplo a ti te incluyen este test gratuitos y también algunos que son de paga que valen la pena ¿eh? vale la pena este examinarlos y aquí puedes registrarte para este un examen de inglés vamos viendo esto miren por ejemplo selecciona cual quieres el, el general o el ls y aquí dice para qué sirve cada uno de estos por ejemplo este es para aplicar para la ciudadanía y ese es para la residencia permanente que te examina lo que es el listening el reading el writing y el speaking que prueba tu competencia de inglés proficiency english y bueno pues aquí tú puedes seleccionar por ejemplo el general das continuar eh, para qué es lo que quieres bueno quiero por ejemplo para aplicar para la ciudadanía para una licencia de bienes raíces para ser un consultor de inmigración para admitir para la admisión a una universidad colegio o programa vocacional o otro Vamos a ponerle este, supongamos que quiero hacer este residencia permanente. Vamos a continuar. Y aquí, bueno, eh, seleccionamos el país donde quiero este, tomar el examen. Vean los posibles países donde lo puedes tomar. En Canadá, en la India, en Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y en los Estados Unidos. México o países latinos no están incluidos, pero lo que no entiendo es por qué las Filipinas y la India sí, y por qué Emiratos Árabes, habrá que investigar eso, ¿no? vamos a poner lo que, que lo quiero tomar en Canadá, en qué provincia, en British Columbia, vamos a esperar a que cargue un poco amigos, en qué ciudad, bueno tengo todas estas opciones, tengo en Vancouver, en Surrey, en la isla de Victoria, en Kelowna, en Coquitlan, en Abbotsford. Yo voy a seleccionar este Vancouver. Y aquí me aparecen los días que puedo tomar el examen y los, y los horarios. Y como pueden ver, pues son muchos, muchos días en que los puedo tomar. Pero bueno, vamos viendo, por ejemplo, que quiera tomarlo el 8 de marzo a las 9 de la mañana va a ser en viernes y vean cuesta 280 dólares te da la dirección y en dónde lo puedes tomar ah pues miren aquí fue donde yo lo tomé en aston testing services es en el cuarto piso es un edificio ahí está por el waterfront pero bueno ahí es donde tú te registras pagas para este poder este tomar este examen muy bien vamos a regresarnos ok ahora vamos viendo este el material comprar materiales de estudio miren por ejemplo este cuesta 130 dólares que incluye vamos a ver te incluye hasta 6 exámenes que recibirás hasta 12 eh, exámenes de prueba que te incluye el listening, el reading, eh, el listening y el reading, te da los resultados inmediatos, es decir, vas a saber de forma inmediata cuánto sacaste, y, y te da un aproximado del listening y el reading, te da tres meses de suscripción, creo que vale la pena, ¿eh? sale muchísimo más barato que ir a una escuela, las escuelas aquí son carísimas en Canadá, si bien te va, te va a costar 500 o 600 dólares al mes, y creo que por 130 dólares vale la pena y lo puedes estudiar desde la comodidad de tu casa saliendo del trabajo o desde tu país no necesariamente tienes que estar viviendo en canadá para tomar estos exámenes perdón estas estas pruebas de para estudiar estos verdes son para la ciudadanía así es que no no los voy a tomar en cuenta y hay otras opciones un poco más baratas esta cuesta 40 dólares pero tiene menos este menos pruebas también hay libros que te mandan por paquetería pero a mí me gusta más la idea que sea en línea ahorita van a ver por qué uh, vamos a ir a ls aquí puedes ordenar qué tipo de exámenes quieres o los de prueba mira ls en línea te, te incluye 1, 2 y 3 en línea y cuesta 50 dólares. Es cuestión de checar nada más, amigos. Bueno, regresando a la parte anterior. este, Aquí lo que ustedes pueden hacer es que ustedes pueden tomar los exámenes gratuitos. Pero no te da resultados inmediatos. Miren, aquí está. Selpik General LS. Es el, el examen online entonces eh, vamos viendo en qué consiste y aquí pues hay que leer esto le damos a dar en start y te pregunta qué es lo que quieres hacer el test completo, el listening o el speaking vamos a tomar el test completo y bueno vienen unas instrucciones de, de inicio etcétera Escuchan lo que tengan que escuchar le dan leen esto siguiente etcétera etcétera bueno aquí eh, te va a poner unos audios este es un audio de prueba tú lo tienes que escuchar y de acuerdo a lo que tú escuches tienes que contestar lo que aparece aquí las cuatro opciones y ya desafortunadamente no te da resultados inmediatos. Y la opción que seleccionamos fue la correcta. Pero te da una idea de cómo es el examen eh, en vivo. Es más o menos así. De hecho es exactamente el mismo formato. Miren aquí por ejemplo. Eh, dice que es una conversación de una mujer con un, una persona que un conductor de camión. Entonces tienes que escucharlo y después contestar las preguntas algo que hay que tomar mucho en cuenta es que solamente puedes escucharlo una sola vez no vas a poder escucharlo dos veces entonces aquí está la conversación que van a tener el, la persona del camión con la señora eh, ustedes no pueden escuchar nada porque deshabilita que se grabe el audio para que no tenga problemas de copyright. O de derechos de autor. Y no me bloqueen este video. En YouTube. Pero bueno ustedes ya lo escuchan. Y dice que nada más lo vas a poder escuchar. Una sola vez. Once. Y dura aproximadamente de uno a minuto y medio. Entonces aquí. Tienes que escuchar la mejor respuesta. Y te va Diciendo las preguntas eh, que te van a, a apareciendo eh, por ejemplo una vez que ya hayan escuchado el, la conversación eh, recomiendan que descartes dos de estas para que tengas un 50% de probabilidades de contestar miren observen también esto que les pone un poco de presión cuánto tiempo tienes para contestar Sí, y ya cuando se te acaba el tiempo pues avanza la pantalla ¿Sí? eh, por, descarta dos que no tienen nada sentido de lo que acabamos de escuchar o de lo que ustedes acaban de escuchar y ya tienen un 50% ¿Cuál de las últimas dos es la más correcta de lo que ustedes escucharon entonces ustedes seleccionan una u otra no lo recomiendo que la hagan de, de Team Marine de Doping Web porque las probabilidades de que pasen el examen de esta manera son muy bajas. Eh, vamos a, al speaking. En el speaking este, les van a poner una imagen y ustedes tendrán que describir la imagen y ustedes tienen que hablarle al micrófono qué es lo que aparece en la imagen. Eh, a veces es un poco complicado, ¿eh? lo que quieren ellos es saber tu, tu vocabulario, pero por ejemplo, aquí te pregunta, bueno aquí son instrucciones del speaking, pero fíjense, habla un poco de tus mejores amigos, o sea, <risa> ¿qué puedes hablar de tus mejores amigos? y casi casi te vas a preguntar, bueno, ¿quiénes son mis mejores amigos? A lo mejor no tienes mejores amigos, a lo mejor ni tienes amigos. Entonces, este tipo de preguntas son como capciosas. Pero tendrás que preparar un rollo y hablarlo en inglés. No, pues que mis amigos son muy buena onda conmigo, they are friendly, they give me some gift when is my birthday, cosas por el est cosas por el estilo, ¿eh? Y en ese momento está grabando, entonces tú tienes que decir este lo mejor tus me mejores amigos my best friends always uh, worry about me when I have problems they always listen to me listen what I have to, to tell them, to them etcétera etcétera etcétera lo que quieren ellos ver es que tanto vocabulario y tu pronunciación es prácticamente de eso se trata ahora vamos al reading que es la parte donde yo fallé ¿Por qué fallé en el reading Uh, bueno esto no es tanto problema aquí es donde yo fallé porque en el examen ya en vivo te ponen un esto está cortito eh, es, eh, esta barrita es muchísimo más larga entonces te ponen unas lecturas pero enormes tremendas entonces de acuerdo a lo que tú lees aquí tienes que contestar estas preguntas es de opción múltiple y miren siempre son cuatro entonces hay que descartar dos que no tienen sentido con la lectura y seleccionar. Te quedas con estas dos, el 50% de probabilidades, y ver cuál es la que tiene más sentido de acuerdo a la lectura. Eh, desafortunadamente, parece que cualquiera puede ser la buena. Por lo tanto, tendrás que poner mucha, mucha atención de, dependiendo de lo que tú estás leyendo. Ya por último... Bueno, te pone instrucciones, las tienes que escuchar, etcétera. Y miren aquí dice, tú y tu familia visitan un shopping mall cada semana. Sin embargo, however, este, ah, ¿qué estoy haciendo? Sin embargo, eh, se vuelve más difícil eh, porque el parking slot eh, recientemente, ah, es difícil encontrar un lugar de estacionamiento. Entonces tú deberías decirle al manager del centro comercial qué, debes, qué deben de hacer ellos para resolver ese problema. Y aquí es donde tienes que escribir de 150 a 200 palabras. Entonces imagínense ante esa situación, qué es lo que deberían escribirle al manager. Entonces aquí es donde ustedes deben de poner mucho vocabulario, no repetir las mismas palabras, utilizar muchas muchas palabras no dejarlo en 150 aumentarlo a 200 palabras y aparte pues aquí tienes tiempo, miren tienes 25 minutos por ejemplo lo que se me ocurre escribirle que I think the best option is uh, if Is a ninety five percent of the parking slots are mm, full, do not allow to enter more cars to the parking to the parking. See, ahora. Por ejemplo aquí yo escribí mala palabra parking eh, desafortunadamente no tendrás la opción de seleccionar y ver cómo se escribe correctamente sin embargo si sí te pone subrayado cuando una palabra está esté mal escrita por lo menos entonces si tú pones este la g que me hace falta te la va a corregir pero no te va a poner las opciones así es que también tendrás que practicar cómo se escriben correctamente las palabras y bueno, pues aquí tienes el tiempo límite. Yo pienso que la parte más difícil no es tanto este la escritura. Yo creo que la mayoría de ustedes saben escribir mejor inglés. Yo creo que lo para mí es escuchado y para muchas personas el hablado. Y, igual no tanto, eh porque si tú estás acostumbrado a hablar mucho inglés, igual no tanto. Pero bueno, este ustedes verán cuál será la mejor opción para ustedes y bueno amigos yo les recomiendo que tomen que se inscriban aquí al Selpic, hagan los test de ejemplo para que se den una idea de que, en qué consiste el Selpic y por qué no animarse y comprar los materiales eh, sale muchísimo más barato que ir a una escuela créanme que el, las escuelas cuestan mucho más caras que tomar estos eh, test de inglés en vivo, perdón, en línea. Yo les mando saludos amigos, cuídense, ya saben que los aprecio mucho, los quiero. <risa> <risa> Adiós. <risa>